Hola, hola, ¿qué tal? Soy Juan Bustamante, escritor y fotógrafo, y hoy vengo a hablarte de un tema muy interesante y un tema que seguro que has sufrido alguna vez en tu vida. Las personas tóxicas. Bueno, ¿qué es una persona tóxica? A ver, una persona tóxica es una persona que no está bien de su pasado, que ha quedado marcada, que todavía lo arrastra y que ahora pues, te hace pagarlo a ti, de muchas maneras. Yo voy a enseñarte aquí y te voy a mostrar los nueve puntos que dejan claro que una persona es tóxica. Ya sea la estés conociendo o estés con ella. Así que, atento porque empezamos con el punto número uno. El primer punto de cómo identificar a una persona tóxica. El primero sería, es una persona que se hace la víctima. Una persona que cuando ha hecho algo mal y tú se lo dices... Eh, después eh, después de haber estado discutiendo, te manda un mensaje al rato y le dice: Qué mal estoy, qué mal estoy pasando, esta noche no he podido dormir, mmm, no me encuentro bien. O sea, vamos a ver, si eres tú la persona que ha provocado la discusión y por tu culpa hemos acabado discutiendo, encima, mmm, qué mal estoy, encima, que hay que ver que no he podido dormir, por Dios, qué poca vergüenza. O sea, increíble. Esto es. Como se suele decir, eh, esto es, lo hago yo, pero la culpa encima es tuya. ¿Vale? O sea, es una vergüenza. Absolutamente vergonzoso. Esa es la primera señal que te dice claramente que es una persona tóxica. Lo hago yo y luego soy la víctima. No. La segunda señal de que una persona es tóxica es que nunca, nunca, nunca, nunca reconoce nada. O sea, cuando se ha equivocado, siempre es un... No, porque yo no he sido, o no, porque no fue así, o no, porque tú lo has visto de otra manera, o no, porque... En fin, busca cualquier excusa, ¿vale? Cualquier excusa, menos de decir y reconocer, pues mira, sí, ha sido culpa mía, pues sí, me he equivocado, o pues sí, no tenía que haberlo hecho así, o dicho así. Nada, nunca reconocen nada, ni lo van a reconocer. Si se equivocó, te va a decir que no, o hasta incluso... ...te va a echar la culpa a ti, que es todavía más grave... ...o sea, encima de que la cagas tú... ...soy yo el culpable... ...bueno, eso ya, a mí eso me ha pasado así de veces... ...y con muchas, terrible... ...ha sido terrible... ...entonces, pues claramente es una persona tóxica... ...una persona que, según él o ella... ...es perfecto... ...y según él o ella, tú eres quien se equivoca... ...esa persona no... ...y si se equivoca no es culpa suya, es... ...o culpa tuya o culpa de los demás... ...pero de ella no, es una santita... ...o es un santito... Vamos, eso es lamentable Eso es para mandarle a tomar por culo rápidamente Y perdón por la palabra Señal número 3 Te comparan Dios mío, esto sí que es súper grave O sea, compararte con el ex O con otra persona Estando contigo Uff, yo eso sí que no puedo O sea, mmm, no es que mi ex hacía esto No es que mi ex hacía lo otro Perdona, yo no soy tu ex ni voy a ser tu ex, ni quiero ser tu ex o sea, me vas a decir que es que con mi ex no me hacía esto y a mí qué me importa, si tu ex no te hacía eso tu ex es tu ex, yo soy yo cada uno es de una manera y si no te gusta cómo soy o lo que hago pues ya sabes lo que tienes que hacer puerta, así que otra señal más, una persona que te compara está claro que no ha superado a su ex o su pasado y por eso lo trae al presente una cosa feísima o sea, traer a alguien que ya se supone que no te interesa al presente, pues qué quieres que te diga, pero va a ser que no. Señal número 4. Provocan bueno. discusiones. Bueno, esto es lo que más les gusta a los tóxicos y a las tóxicas. De todo hacen una discusión. Si ha pasado lo más mínimo, hacen de una cosa así, hacen una bola gigante. O sea, tremendo. Yo he tenido discusiones mmm, por lo más mínimo. O sea, por ejemplo, decir, hay que ver que esta chavala... el vestido que lleva, qué, qué raro es. Bueno, y que más da, y que se ponga lo que quiera, y no sé qué, y no sé cuánto, y yo digo que te importa, y déjala... y que vista como quiera, no sé qué, digo, eh, tranquila, tranquila. Solo he hecho un pequeño comentario de que a mí el vestido no me gusta, no me tiene por qué gustar, pero no es para que te pongas así. Por ejemplo, ¿eh? hay miles de casos, pero es un ejemplo que me ha venido a la cabeza. Bueno, pues eso ha provocado una discusión en vez de decir bueno pues nada déjala si le gusta el vestido ¿qué le vamos a hacer? y ya está y quedarse ahí pues no y eso lleva a otra cosa y a otra cosa y encima después te saca cosas del pasado y porque tú me hiciste esto hace un mes ¿Eh? hace un mes te hice eso y ahora me lo estás diciendo ¿cómo? <risa> no entiendo bueno pues cosas así entonces provoca discusiones y en vez de solucionar las cosas y hablarlo y decir bueno venga no pasa nada que es una manera de decir, venga, zanjamos la discusión, al contrario, y porque esto, y porque lo otro, y te saca otra cosa, y otra más, y, o sea, en vez de solucionarlo, lo engorda todavía más y lo empeora todavía más. Persona tóxica, por Dios. Señal número 5. Esta sí que es un grandísimo clásico de los tóxicos y tóxicas. Te controlan todo, con quien has estado, en las redes sociales sobre todo, porque está al lado la el me gusta, eh, es a quién es, de que la conoce, te he visto en línea, eh, tardas en escribir, con quién estás hablando, que si no te has conectado, que si. Uf, de verdad, horrible, absolutamente horrible. Yo tengo el caso de una, de una chavala que estaba conociendo, que iba al gimnasio yo por la calle andando, se me quitaron los cordones del zapato. Estaba hablando con ella por el WhatsApp y dejé el móvil un momento apoyado para ponerme los cordones del zapato que tardé 10 segundos o 15 y cuando cogí el móvil me encontré un texto así de grande diciéndome ¿qué pasa? que ya no me quieres hablar, ¿no? ¿con quién estás hablando? ¿estarás hablando con otra? todos los tíos son iguales, qué vergüenza, no sé qué, no sé cuánto yo esto lo paso, yo no quiero esto y me quedé, ¿eh? ¿perdona? ¿cómo? y le dije, estaba atándome los cordones del zapato que se me habían quitado sí, sí, todos los tíos son iguales, no sé qué, no sé cuánto y yo dije, oh, tíos, tíos, ¿de dónde se ha escapado esta, por favor? Así que una persona que te controla todo y que a lo más mínimo vamos, se pone así, Dios mío, ¿qué futuro te espera con una persona así? Así que eh, una persona que os controla lo que hacéis y cómo lo hacéis y dónde lo hacéis. Que si te he visto en línea, que si tardas en contestar, que si te han dado el me gusta, que si anda que no te ponen comentarios. Aparte de desconfianza es toxicidad total. Eso no hay que lo aguante. Señal 6, bueno, la que acabo de comentar. Una persona que desconfía sin motivo. Una persona que, como yo he dicho, se me ha quitado los cordones del zapato... ...y me encuentro un texto así... ...y le digo que, oye, que me ha pasado esto... ...y me dice que no, que supuestamente es que estoy hablando con otra... ...ya estoy tonteando y ya estoy... perdona, pero entonces, ¿qué pasa? Entonces, si tú vas a comprar supermercado y en el momento que te estoy hablando, te dice la de la caja, son 25,80 y tú vas a pagar y tardas porque estás pagando lógicamente, no vas a estar con el móvil y pagando. Después, ¿qué hago? Te monto un pollo y tú me dices, no, es que estaba pagando. Y yo digo, no, no, eso es que estarás hablando con otro o que has quedado con otro. Por Dios, por Dios, desconfían totalmente de todo. O sea, de lo que hagas, de lo que digas, de con quién vayas, le dices hasta que estás... Yo qué sé, que estás con tu padre, que vas a ir a comprar con tu padre y hasta se piensan que le estás mintiendo, que no. Lo que pasa es que habrá quedado con otra o con otro. Dios mío, vamos, tóxica total, una persona muy desconfiada y ojo, que dicen que quien no se fía, no es de fiar. Así que si no has hecho nada y ya está desconfiando de ti, mmm, que sepas que seguramente quien realmente está haciendo algo es esa persona. Así que atento a eso. Señal 7. Bueno, eh, los cambios de comportamiento. Una persona tóxica cambia mucho de comportamiento. Un día está bien, sin tú hacerle nada, el día siguiente se pone como más enfadado o enfadada, más distante, más enfadona, más... Mm, le molesta todo, todo lo que hace está mal, todo lo que dice está mal. Eh, imagínate, estás tomando café con tu novio o novia o con el que estás conociendo, con la persona que estás conociendo ...y el día ha ido maravilloso, ha ido todo bien... ...y el día siguiente volvéis a quedar... ...y le dice, bueno cariño, ¿qué, qué hacemos? ¿dónde vamos? ...yo qué sé, tú sabrás... ...a mí no me rayes, haz lo que te dé la gana... ...y es como, ¿eh? A mí me ha pasado, me he quedado, ¿y, y esto? ¿y, y por qué? a qué viene esto? ¿qué ha pasado aquí? ...y una persona... Y ...dices tú, bueno, ¿y este cambio de comportamiento? ...si tú no has hecho nada, ¿por qué tienes que cambiar de comportamiento? ...por qué te tienes que poner así... ...y por qué me tratas de esa manera... ...pues una persona así, con altibajo, ...como una montaña rusa, que va subiendo y bajando ...y sin tú hacer nada... ...un día está muy feliz, muy cariñoso... ...y otro día está que parece que eres lo peor... ...vamos, tóxica totalmente... ...una persona que no está muy bien de la cabeza. Señal número 8... ...otra de las señales típicas de una persona tóxica... ...es que normalmente también lo que suele hacer... ...es que va siempre muy rápido... ...lo quiere todo ya... ...te escribe todo el día... ...quiere presentarte ya a su familia... ...te dice cosas cariñosas con pocos días... ...eso es síntoma de una persona dependiente... ...y de una persona tóxica... ...una persona que no ha superado lo de su pasado... ...y quiere ya rápido o un sustituto o una sustituta... ...eso por supuesto nunca funciona y va mal... ...y es una persona tóxica... ...porque no se ha desintoxicado de su ex... ...entonces rápidamente quiere a alguien nuevo... ...está claro que no está preparado o preparada... ...para una nueva relación... ...porque todavía no se ha terminado de quitar lo que tenía... Y para estar con alguien siempre tienes que tener eh, la mente en blanco y estar completamente preparado o preparada para una nueva persona. Así que quien vaya rápido contigo es que también es tóxico. Así que mucho cuidado. Y la última señal de todas. Señal número 9. Esta yo diría que es la más importante, por eso la he dejado para el final, y también la más grave de todas. Y es... Cuando esa persona te falta el respeto de todas las maneras Cuando te grita Cuando hasta te insulta Cuando se ríe de ti Y cuando incluso te maltrata Y ojo, incluso desgraciadamente Hasta físicamente en algunos casos Una persona Que no te trata bien Que no te respeta Que te grita sin motivos Sin tú haberle dado ningún motivo para gritarte Que hasta se está riendo de ti Que te llama de todo Que te insulta eso es una persona muy quemada, una persona que está muy traumatizada por el pasado y una persona que ha quedado marcada por lo que le han hecho a otras personas y ahora lo está trasladando contigo. Eso es algo que no debes permitir jamás en la vida, jamás. O sea, una persona que no te respeta y que te trata mal de cualquier manera, eso no se puede permitir nunca. Y cuando tengas a una persona así, mucho cuidado, ¿eh? no pienses que va a cambiar ni tampoco creas que eso es algo pasajero, es algo... ...que seguramente incluso hacía antes... ...va a seguir haciendo contigo... ...y va a seguir con la otra persona que esté... ...trasladando lo mismo... ...porque es una persona tóxica... ...una persona envenenada... ...una persona con traumas... ...y una persona que no ha superado su pasado... ...por lo tanto... ...jamás lo permitas... ...bajo ningún concepto... ...bueno pues hasta aquí... ...todos mis consejos... ...y todos estos pasos... ...o todas estas señales... ...que te demuestran que una persona... ...es tóxica es una persona que por supuesto no te conviene... es una persona con la que no debes estar o no debes seguir... ...y si estás conociendo, pues yo de ti no seguiría conociendo... ...y bueno, por último, ¿qué se debe hacer cuando estás conociendo... ...una persona tóxica o cuando incluso estás con una persona tóxica? Pues evidentemente en ningún momento debes seguir adelante... ...porque lo único que te va a traer son problemas... ...va a haber discusiones, va a haber malos ratos, lo vas a pasar mal... Mmm, eso no puede ser en la vida una relación porque una relación es para disfrutar no para sufrir entonces una persona tóxica pues no va a funcionar, no te va a ir bien no te conviene y desde luego si ya está habiendo problemas y si te está haciendo todo esto imagínate en un futuro lo que te puede hacer así que eh, lo que debes hacer apartarte de esa persona cuanto antes, si estás conociéndola deja de conocerla, quítala de tu vida y si ya estás con esa persona pues sal cuanto antes de ahí que Esto es como el Titanic a punto de hundirse Salta del barco antes de que se hunda Así que mucho cuidado con ese tipo de personas No permitáis que os controlen Que os zumbillen Que os discutan Que os insulten, que se rían de vosotras No permitáis nada de eso Que la persona que esté a vuestro lado Y que esté con vosotros sea Alguien que os quiera, que os respete Que os acompañe, que os ayude Que os escuche Y que por supuesto que os quiera, y eso tiene que ser todos los días, vale, bueno pues nada, espero que os haya gustado, que os haya servido, nos vemos en un próximo vídeo y recordad que tenéis mis libros para ayudaros más y en Amazon, están a la venta en Amazon, también los podéis comprar en cualquier librería y aparte de mis libros pues también en mi canal de YouTube Vídeos y también me podéis seguir en Facebook y en Instagram, vale, bueno pues os mando un beso a todos y a todas y cuidaros mucho, hasta pronto